decía una ocasión benjamin franklin no hay nada cierto salvo la muerte y los impuestos y yo a eso le agrego y si no cumples con tu obligación tributaria no hay nada más cierto que las multas en muchos de los comentarios que realizan en nuestro canal de youtube y en las consultas privadas que me hacen en mi servicio de asesorías profesionales una de las preguntas más frecuentes es sobre el valor de las multas a pagar el día de hoy vamos a abordar el tema de las multas y qué valores hay que pagar dependiendo de la fecha de vencimiento del lapso de declaración. Además de considerar que existen dos normas tributarias generales, una que se encuentra actualmente en vigencia y la otra fue derogada en el año 2020, donde se evidencia una gran brecha entre ambos códigos sobre los valores de multa que hay que pagar. Ni se te ocurra darle clic al mouse para irte a otro lado mira primero este micro de información aquí en el tip sucesoral buen día mis queridos justiciales soy Juan Carlos Ron por si no me conoces y te doy la bienvenida a un nuevo micro del tip sucesoral ahora iniciando la época decembrina del 2021 y si este es esta es la primera vez que te encuentras en nuestro canal. Te invitamos a que te suscribas a SocialHack y actives la campanita de notificaciones para que estés pendiente de nuestros contenidos de sucesiones y herencias que siempre están disponibles tanto para los profesionales como para los que no lo son. Asimismo, te invita a que nos sigas en nuestras redes sociales o que nos contactes a través de nuestro correo electrónico si requieres contratar nuestros servicios de asesoría profesional. En sus sesiones el cual estaré gustoso de atender a tu caso y tu requerimiento o también adquirir nuestros productos como son obras y capacitaciones en esta densa pero interesante materia hoy nos daremos un paseo sobre un tema recurrente y muy solicitado por nuestros justiciales a través de sus preguntas y consultas y no es otro que el hecho de saber ¿Cuánto es el valor de las multas cuando realizamos declaración de impuesto sobre sucesiones? Iniciamos diciendo que las multas están establecidas dentro del capítulo 2, título 3 del decreto constituyente del Código Orgánico Tributario, el cual trata sobre los ilícitos tributarios y de las sanciones. Dicha norma fue publicada en la Gaceta Oficial número 6507, extraordinario, del 29 de enero del 2020, pero que entró en vigencia el 28 de febrero de ese mismo año, debido a su vacatio legis de 30 días. Nosotros vamos a analizar de forma particular lo establecido en el artículo 103 del mencionado código, el cual establece cuáles se consideran como ilícitos tributarios formales relacionados con el deber de presentar declaraciones y comunicaciones, la cual se relaciona en nuestro mundo de sucesiones con el deber tributario de realizar la declaración de impuestos. De este artículo 103 vamos a considerar los ordinales 1, 3 y 5 que son los que nos interesan para nuestro tema de hoy. Veamos. Constituyen ilícitos tributarios formales relacionados con el deber de presentar declaraciones y comunicaciones. Primero, no presentar las declaraciones o presentarlas con un retraso superior a un año. Tercero, presentar las declaraciones en forma incompleta o con un retraso inferior o igual a un año. Quinto, presentar un más de una declaración sustitutiva o la primera declaración sustitutiva con posterioridad al plazo establecido en la norma respectiva. Quien incurra en el ilícito descrito en el numeral primero será sancionado con clausura de la oficina local o establecimiento en caso de poseerlo por un plazo de 10 días continuos y multa del equivalente a 150 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela. Quienes incurran en el ilícito descrito en el numeral 3 serán sancionados con multas del equivalente a 100 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela. Quienes incurran en cualquiera de los ilícitos descritos en los numerales 2, 4, 5, y ese es el ordinal que me interesa, y 6 serán sancionados con multas del equivalente a 50 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela. Algunas consideraciones. Cuando entró en vigor el vigente código en la lista de cambio oficial que publica el Banco Central de Venezuela, la moneda convertible de mayor valor era el dinar jordano, este comportamiento se mantuvo desde ese 28 de febrero del 2020 y así venía desde hace tiempo atrás, hasta el 30 de junio de este año, ya que a partir del 1 de julio del 2020, el dinar jordano dejó de aparecer en el listado de monedas de referencia publicado por el Banco Central de Venezuela. A partir de dicha fecha, el euro se constituyó en la moneda referencial por tener el tipo de cambio más elevado en el listado que se presenta, teniendo como competidor inmediato al dólar norteamericano desde julio hasta septiembre del 2020. Ahora bien, encontramos un fenómeno curioso. A partir del día 6 de octubre del 2020 comienza a aparecer la libra exterlina en la lista de referencia y viene a constituirse desde dicha fecha en la moneda con mayor valor de cambio del Banco Central de Venezuela lamentablemente aún no existe una disposición legal como por ejemplo una resolución emanada del ente tributario que indique cuál es la moneda que será de uso para las sanciones pecuniarias del vigente código orgánico tributario en la actualidad la moneda de mayor valor según el portal web del banco central de venezuela sigue siendo la libra exterlina pero por referencia comercial y la experiencia forense el ente tributario se rige por la cotización del euro para implementar las previstas legalmente por lo tanto si leemos por ejemplo la expresión 100 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el banco central de venezuela debe traducirse en que son 100 euros y así otras tantas multas además para nuestro análisis también hay que tomar en cuenta el mismo artículo y ordinales del derogado decreto ley del código orgánico tributario que fue publicado en Gaceta Oficial del 18, de diciembre, del 18 de noviembre, reitero, del 2014 y que estuvo en vigencia desde el 16 de febrero del 2015 hasta el 27 de febrero del 2020. El texto dentro de la reforma del Código no sufrió cambios, a excepción de la expresión de las unidades de las multas, que vamos a comentar a continuación. Quien incurra en el ilícito descrito en el numeral 1 será sancionado con clausura de la oficina local o establecimiento en caso de poseerlo por un plazo de 10 días continuos y multa de 150 unidades tributarias quienes incurran en el ilícito descrito en el numeral 3 serán sancionados con multa de 100 unidades tributarias quienes incurran en cualquiera de los ilícitos descritos en los numerales 2 4 5 que es el que me interesa y 6 serán sancionados con multa de 50 unidades tributarias Fíjense que el código del 2014 las multas están expresadas en unidades tributarias mientras que el código del 2020 se expresa en tantas veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela. Ahora, ¿por qué incluye en nuestro enfoque una ley derogada? Es por el hecho del principio que permite la aplicación en el tiempo presente de normas actualmente derogadas debido a que ciertos hechos ocurrieron dentro del régimen de vigencia de esa ley derogada y serán objeto del estudio en este micro. Muchos de los usuarios que han visitado mi sala en la plataforma Zoom para el servicio de asesoría profesional que han contratado muestran su inquietud sobre cuánto es el valor de la multa que tienen que pagar y si puedo proporcionar cuánto es el cálculo de dicha penalidad. Mis justiciables lo que debemos tomar en cuenta en primer lugar es cuándo es, cuando es la fecha del fallecimiento del difunto porque ese dato va a ser primordial para determinar qué multa van a pagar. Al saber ese dato permite que nosotros contabilicemos 180 días hábiles, es decir, 180 días laborales más los días feriados, fines de semana y los que el ejecutivo o el ente tributario disponga que no son laborables que en la práctica se pueden contabilizar aproximadamente como 8 9 meses. Al día siguiente del vencimiento de ese lapso, se configura automáticamente la multa que ese beneficiario de herencias deberá pagar por no haber realizado la declaración a tiempo. Y si el vencimiento del lapso para declarar ocurrió en fecha posterior al 28 de febrero del 2020, entonces, mi querido justiciable, te debo decir que tienes una multa de 100 euros según el ordinal primero del artículo 103 del Código Orgánico Tributario del 2020 que está vigente. Pero si dejas pasar un año luego del vencimiento del lapso para realizar, para declarar sin realizar esa declaración de impuesto, entonces tu multa ya no será 100 euros, sino pasa a ser 150 euros según el ordinal tercero del mencionado artículo 103 del Código Orgánico Tributario vigente lógicamente es una sanción bien severa para el contribuyente heredero por esa razón cobra más fuerza el deber realizar la declaración a tiempo pero si el vencimiento del lapso para declarar ocurrió en fecha anterior al 28 de febrero del 2020 entonces la multa será de 100 unidades tributarias según el ordinal primero del artículo 103 del código orgánico tributario del 2014 que actualmente está derogado Asimismo, si dejas pasar un año luego del vencimiento del lapso para declarar sin realizar esa declaración de impuesto, entonces tu multa ya no será de 100 unidades tributarias, sino pasa a ser de 150 unidades tributarias según el ordinal tercero del mencionado artículo 103 del Código Orgánico Tributario anteriormente derogado. Una advertencia útil, para que se configure esta última multa del artículo 103 numeral ordinal tercero del código derogado es decir las 150 unidades tributarias debe ocurrir antes del 28 de febrero porque de lo contrario la multa pasaría a ser 150 euros porque en ese momento ocurre en el régimen del código actualmente vigente por cierto te doy otra consideración sobre las multas expresadas en unidades tributarias el ente tributario las calculará al valor de la unidad tributaria vigente al momento de la emisión del acto donde fije dicha multa. Existe otra multa que también hay que tomar en cuenta, las fijadas por motivo de varias declaraciones sustitutivas, las cuales están previstas en el numeral 5 del artículo 103 del vigente Código Orgánico Tributario. La misma se configura a partir de la segunda declaración sustitutiva dentro del lapso para declarar, Es lo que se lee y se interpreta del código, aun cuando el maestro Juan Carlos Colmenares Zuleta menciona que por estar dentro del lapso puede hacer las declaraciones sustitutivas que requiera sin que imponga multa alguna, porque considera que estar dentro del lapso para declarar te permite rectificar sin límite de oportunidades. Otra forma de configurar la multa contra el heredero contribuyente es si realiza la primera declaración sustitutiva fuera del lapso de declaración del impuesto, sea cual sea el supuesto de hecho generador de la multa. En ambos casos la penalidad será de 50 euros. Esta no es la única penalidad que puede acarrear el cliente Obviamente también tenemos el interés moratorio que ocurre cuando el contribuyente heredero no paga tiempo el impuesto Pero será tema de otro micro Si estás interesado en el tema, déjanos tu petición aquí en la caja de comentarios Por eso y por otras cosas más, cobra vigencia más que nunca lo que siempre digo Las sucesiones son únicas, jamás serán similares unas con otras mis estimados, muchas gracias por seguir nuestros contenidos. Te invito a que me sigas aquí, curioseando en el canal. Y si te ha gustado este video, regálanos un gran like jurídico, porque nos impulsa a seguir trabajando. Ah, y no te olvides de suscribirte a nuestro canal SocialHack. Mis amigos, te habló Juan Carlos Ron y les deseo que tengan todos un buen día. Hasta aquí el TIC sucesoral. Hasta la próxima.